Manuel, te llamaba para decirte que si querías yo te podía pasar el DLC de Zelda. Yo lo había comprado y se lo había regalado a mi novio, no, pe oye. pero a él no le gusta mucho ese tipo de videojuegos como a mí. Te lo terminé haciendo fui yo. Si quieres te paso el código. No, sí, ¿no? Sí, no Que baila. Necesita el otro juego. Hola, muy bien. ¿Y tú? Ay, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias. Ay, ¿Y Harry? Qué rico. Ay, él en este momento no está. Se fue para una cita médica, pero no creo que se demore. Mmm, ya. ¿Cuál, ¿Con qué te puedo ir ayudando? Mm, con respecto a lo del DLC de la semana pasada que compré. Pues no. yo sé que tú me lo prestaste y todo. Fue muy lindo de tu parte y todo. Pero no me siento como algo que no es propio. <risa> ok, si quieres, espérate. Yo lo llamo a ver si se demora. No me demora. Sí, pero... dale. Yo voy a estar viendo unos juegos mientras sí, tanto. Claro. Gracias. Con razón, yo dos horas llamándote y no contestás, y mírate. No, yo te he dicho que tenía que venir a a la tienda, ¿no es que no que estar en una cita médica? No, pal amor, deja de ser mentirosa. Lo que pasa es que no es que estás hablando de curiosidad de tu universidad, nadie que nos vamos. Amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Deja de ser metido, maldito friki. Gracias, Emo, me salvaste, eres mi héroe. Amor, no puedo. Jefe, jefe. Dale, dale pues que jefe. nos vamos, dale pues. Qué eh, te pena, eh, tengo que ir a hacer una cosita por favor. Dale pues que nos vamos, dale, no hay nada de frikis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me decirlo que, que no sabía decirte, vino un manto, yo yo le sí. trató mal las bandallas, y vino y se la llevó. La voy a llamar ahora más tarde, a ver qué pasó. Ah, claro. Que la vi como estresada. Sí, pero todavía ver qué pasó. ¿Qué vas a hacer ahora en la tarde? No, pudiera no me quedo con mi Como siempre. Por. Quédate conmigo y cerramos. Por favor. Y vamos y ponemos algo. De una, me gusta, me de gusta la... dejar. Pero Yo coge esas cajas y las colocas en la parte de atrás, por favor. ¿Y hey, esa actualización que le hicieron a, a Diva y a Mercy en Overwatch? ¿Qué te pareció? Súper bien. Por ejemplo, yo que utilizo a Diva, ya está, digamos que los héroes están como parejos. Y tiene un lanzamiento de cohetes súper chévere. Ah, pero qué bacano, eh. Bro, ¿eso no es Natasha? No creo. No creo que Jorge la haya de caminar por acá, sola. Hmm, espero que tenga razón. ¿Estás alucinando con ella? No. Just like a movie, just like a storybook, we are the future where the